Es una unidad, una nueva unidad de propiedad social. Estamos construyendo la red de unidades de propiedad social, el socialismo. Allá en la avenida Enrique Chaumer, allá debe estar Riblia Rodríguez, ella es la presidenta de nuestra Corporación Venezolana Agraria, el gobernador José Gregorio El Gato Briseño del Estado Monaga, los trabajadores de la planta, y ellos nos, nos, nos dirán, pues, nos dirán, ¿Cuánto tiempo? Es una planta que estaba ahí, eh, vieja, abandonada, inoperativa. Bueno, se invirtió, nos llegó la información por vía del gobernador, y ahora se está reinaugurando, pero prácticamente se inaugura como una nueva planta. También debe estar el alcalde de Caripe, Alirio Amundaray. Esto es para naranja, por ahí se dan unas buenas naranjas esa zona es muy buena para naranja mandarina limón toronja etcétera bueno nace y sigue naciendo el socialismo y sigue creciendo la economía productiva venezolana le damos el pase a Riblia Rodríguez adelante Riblia regionales vamos a hacer recorridos para que usted vea nos encontramos en el área de recepción de materia prima donde las dulces naranjas del de Caripe se están recibiendo, arrancando, iniciando las operaciones. Como usted muy bien sabe, presidente, esta es una empresa recuperada recuperada por la revolución, que estuvo cuatro años parada, donde sus trabajadores fueron llevando todo un proceso para irla reactivando y ahora, en el marco de la cooperación con Argentina, nos encontramos ya con la planta en, pleno, en plena capacidad productiva, recibiendo todas las naranjas de la zona. Vamos a pasar ahora al área donde los compañeros argentinos nos ayudaron y cooperaron con nosotros en lo que fue todo el área de recuperación, mejorando la tecnología e incorporando una, un nuevo proceso que permita mejorar todo lo que es la producción. A partir de allí eh, vamos a ver lo que es el área de extracción, donde estos equipos eh, adquiridos en el marco del convenio con Argentina permiten eh, extraer, pues, extraer todo el jugo de la naranja y sacar dos productos principalmente, un jugo concentrado de naranja de alto porcentaje, de alta concentración y aceites esenciales que sirven como base para lo que es la industria cosmética y para la industria de en la parte alimenticia. Eh, todo este equipo y toda esta tecnología debemos resaltar que vino en el marco de la cooperación con, con los compañeros argentinos donde durante un año, hombro a hombro, tanto eh, Empresas argentinas como los trabajadores que han recuperado esta planta han venido trabajando en lo que es la reactivación de la misma. Con los voceros del Consejo Socialista de Participación de esta planta eh, vamos a pasarle al compañero gobernador, bienvenido. Gracias, presidente. En nombre del pueblo de Monagas vengo de entregar en estos momentos, presidente, más de 250 hectáreas bajo sistema de riego que esto es un aporte también de la revolución venezolana para coadyuvar a la patria, como se denomina a la libertad agroalimentaria, o lograr la independencia agroalimentaria. Esta gran obra que usted ha hecho con el pueblo de Caripe quedará para la historia y es una referencia nacional. El pueblo de Caripe, aparte de su, de su turismo del oriente del país, el pueblo de Caripe con esta agroindustria es una demostración que la revolución planifica o sea Caripe es productor de de naranja llegamos al producto terminado o sea que se procesa y se saque el jugo se hace de, de la naranja el jugo que yo le hacía mención previamente en la parte de concentrado sale de esta forma, es un jugo sin, sin colar, vamos a llamarlo así ...y que va a formar parte de lo que va a ser el concentrado de naranja... ...que es este que tenemos acá, que lo vamos a ver... ...anteriormente esta cutícula eh, procesaba solamente concentrado... ...ahora, entendiendo la responsabilidad que tenemos con nuestro pueblo... ...estamos haciendo también producto terminado... ...como en la presentación que usted tiene allí de un litro... ...de igual forma, lo aprovechable que es, el, es la naranja y las bondades que tiene... Eh, esa, esa concha que usted tiene allí y que sí. si la huele, huele como a, como a granola más o menos, sirve como complemento como dijo el señor ministro para lo que es la elaboración de, de, de alimentos animales junto con melaza y también para la industria cosmética el concentrado que es el primer producto determinado que tenemos eh, se envasa en, en, en pipotes de, de 250 litros que sirve para atender en primer momento lo que es la zafra, la zafra hasta el mes de abril y que permite concentrar toda esa producción y el resto del año poder trabajar con el resto de los productos diversificados, bien sea con el jugo concentrado y también con lo que es la, el, las cáscaras y con el, lo que es el aceite. Hemos venido trabajando, comandante, en lo que es el desarrollo también de, de, de empresas comunales con las mujeres de aquí de Caripe en relación a lo que es la elaboración de dulces, jabones y todas esas cosas que vienen a, a desarrollar la producción local. Acá podemos ver el concentrado de naranja en la presentación de 250 kilos, que es refrigerado y que es 65% de pureza. Esto quiere decir que del 65% de este concentrado es diluible sobre un litro o una porción de agua. Eh, ahora eh, vamos, vamos a ver también lo que es el área de secado de cáscara, ...donde sale ese subproducto aprovechable para la alimentación animal... ...y de igual forma también para la industria cosmética. Eh, queremos trabajar, como le dije previamente, con, la, con, las empre, con, la, con, con el desarrollo de empresas comunales... ...que permitan aprovechar el 100% de, de, de este producto. Eh, este proceso lo que se hace es la extracción de agua... ...y permitir que, la, que, la, que pierda toda su humedad y que mantenga sus condiciones para, para, la, para la, el adicionamiento de, de alimentos concentrados para animales eh, ahora vamos a pasar a, a lo que es el área ya de productos terminados donde vamos a ver el, el producto de consumo final pues lo que es el envasado de, de la presentación que estamos formulando en estos momentos de un litro de, de naranjada o de jugo de naranja eh, estos equipos tienen la posibilidad de poder hacer formatos de medio litro y de 250cc para, para los niños o para un consumo mucho más pequeño. Adelante, presidente. Bien, muchas gracias a la presidenta de la Corporación Venezolana Agraria, Riblia Rodríguez. Creo que es suficiente, hemos visto suficiente por el tiempo. Riblia ya llega la noche, tenemos otros pases y otras, otras tareas que cumplir. Pero queríamos mostrar este avance. Y además, como ella lo, está, lo, lo ha explicado muy bien, es parte de la cooperación, en este caso, de Argentina con Venezuela. Eh, recuperamos la planta, eh, propiedad social. Ahora, bueno, a los productores de naranja, Elías, y hay que, hay que instalar en las cercanías una unidad de producción primaria de, produ de propiedad social. La tenemos ya, ¿cuántas hectáreas? hectáreas, eh, la mitad de producción y la segunda para plántulas, eh, viveros, pues, para levantar toda la producción que había caído producto del cierre de la planta. No hay nada mejor que un árbol de naranja. Mi abuela Rosa me decía el pajarito naranjero.